Os voy a contar una, una historia Y me da un poco de vergüenza Pero bueno eh, Creo que, que hemos venido aquí a, a, a desnudarnos por completo Así que bueno Yo era de, unas, de, de las típicas personas Que cuando salía a la discoteca Te hablo con 18 o 19 años Ahora tampoco tengo muchos más Pero oye, digamos que madura un poco Con 18 o 19 años yo era la típica persona Que entraba a las discotecas Y iba así con, con, de puntillas para que nadie me escuchase Entonces ya pues la noche se iba animando, entonces empiezan al final como, to, como todos juntitos y, y, y tranquilitos, parecen, no sé, como si acaban de hacer la comunión. Pero en cuanto que el ambiente se empieza a caldear, la gente empieza a ver, aquello parece, todo el mundo bailando para arriba, para abajo, y pum, pa, y... Yo aún así era de los que me quedaba en mi, en mi barrita, ponía así el, el codo, además solía poner el codo ¿no? en, la, en la barra, y me quedaba mirando al resto. esas eran mis noches. Pero un día... Me tocan así en el hombro detrás, me giro, y una chica además, bueno, espectacular, me mira a los ojos y sin mediar palabra, me tiende la mano. Claro, me, me tiende la mano, yo me meto la mano en el bolsillo y digo, pues no, tengo, no, no tengo nada para, para, para, para darte. Pero no, no, si, si bailas, mira, se me empieza a caer por aquí la gota de sudor... Empiezo como a mirar a todos los lados, empiezo a mirar a mis amigos Y yo veía a mis amigos y me decían Vamos, baila, baila, baila y ya, Uf, ¿Dónde me he metido? Total Le cojo la mano ¿Y sabéis lo que es un canguro de Australia salvaje dando saltos? Pues ese era yo, en la discoteca Que la gente se me abría espacio para que no le pisase Y ahí dije Vale Vale algo estoy haciendo mal, soy muy torpe bailando Tengo una resistencia enorme ¿Qué me está pasando aquí con el baile? Y a raíz de ahí Decidí apuntarme a clases de baile ¿Por qué? Porque la clase de baile me le iba a dar Un monitor a alguien que ya había pasado Por ese camino, alguien que ya sabía Cómo es la ruta de aprendizaje Cuáles eran los obstáculos que me iba Que me iba a encontrar cuando empezase a bailar Me iba a dar las instrucciones Oye Dani, mueve el hombro, mueve el pie Mueve lo otro Y ahora no es que baile perfectamente, pero gracias a ese proceso, gracias a, a, a contratar a alguien que ha pasado por ese sitio, que ha pasado por ese camino, y que sabe qué es lo que me voy a enfrentar, cómo solucionarlo, puedo decir que ahora me gusta bailar, que salgo a bailar como mínimo tres veces al día. ¿Por qué? Porque he seguido una metodología y sobre todo me la ha enseñado alguien que ha pasado por ahí. Y eso es lo que hago en la incubadora de lanzamientos. Os doy la metodología que llevo ya más de dos años utilizando, que ya has visto, no te voy a hablar de cifras, ya has visto cuánto he el mes de octubre, ya te he traído a decenas y decenas de personas que no tienen ni puñetera idea de, de tecnología, de, de, de, de redes sociales, gente con más edad como Eva, gente más joven como David. No es cuestión de eso. Es cuestión de creer en ti. De creer que puedes. De creer que esto es posible para ti. No para mí, no para tú. Para ti. Entonces, en vez de pensar tanto, no, yo no soy capaz porque no tengo seguidores, porque no tengo tecnología, porque no tengo... ¿Por qué no te preguntas, y Easy si? Y si, esto es posible para mí. Y si, yo puedo crear un negocio online. Y si? O trabajar desde casa o desde cualquier lugar del mundo. Porque quizás si te preguntas eso, tu perspectiva cambia. Porque quizás si empiezas a creer un poquito más en ti, un poquito, un poquito más en ti, puedes empezar a vivir la vida que quieres. Y ojo, la vida que quieres no es tener grandes lujos, no es. no es la vida que tú quieres. Mi vida no tiene grandes lujos. Me gusta viajar y es ahí donde se me va el dinero, ahora es el cumpleaños de mi hermana y le he comprado un viaje a Islandia para que se venga conmigo. Para mí es eso, esa es la vida que yo quiero. Habrá gente que prefiera irse, comprarse una nueva casa, comprarse un coche, está bien, la vida es que tú quieres. ¿Cómo es esa vida? Entonces, en vez de tanto, no, porque yo no soy capaz, no, easy, eres capaz, easy, puedes conseguirlo.